De abril, día de la seguridad, ay, no, el 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y desde el ciclo de prevención hemos organizado la Semana de la Prevención con una serie de actividades y esta es eh, una charla que le invitamos a la Fundación de los Trabajadores de la Silencia Integral que intentan trasladar un poquito la realidad del mundo laboral a las aulas con experiencias personales. Y bueno, os dejo sin más con Teresa. Hola, bueno. eh, soy Teresa, soy técnico de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral. Somos una entidad del tercer sector y venimos trabajando ya cerca de 10 años con, con el proyecto ADI, que está subvencionado por, por OSALAN. Y lo que queremos, como, como ha dicho Miquel, no es formar en prevención de, de riesgos, sino sensibilizar. Acercaros una realidad de lo que es la seguridad y la prevención de riesgos desde otro punto de vista. Así que, que analicemos los datos, que veamos los datos de, de los accidentes que se, que se producen y luego eh, experiencias en primera persona. Es decir, que bien, eh, os acercamos la realidad de, de empresas, de personas que han sufrido un accidente laboral o una enfermedad profesional eh, para que conozcáis en primera persona de esas cosas que pasan, esos números en el vacío que hay, realmente tienen cara, familias, amigos eh, y demás. Cuídate, eh, me acompañan eh, dos personas en esta, en esta charla, Jesús Urzudun, fue eh, pues, persona de comisiones obreras eh, y formó la Asociación de Enfermos de Amianto. Y hoy os va a hablar del amianto y, de, y del ruido, como agentes que realmente afectan a enfermedades profesionales, igual no de manera inmediata, pero sí en un periodo al cabo de los, de los años. Y Roberto Castaño, él es el responsable de prevención de la empresa Sillenor. Una siderurgia en la cual se aglutinan un montón de riesgos, la mayoría de los riesgos, y él os va a contar en primera persona cómo se gestiona desde la empresa Sidenor los riesgos que hay y cómo, y cómo lo trabaja. ¿Vale? Vamos a empezar, como os digo, con los datos. Datos del Estado eh, recogidos por el Ministerio de Trabajo. Eh, estos primeros datos son correspondientes al año 2020. Pensad, año 2020, año extraordinario en pandemia en el cual hemos estado un montón de semanas sin casa, Muchísimos trabajadores también en casa afectados por ERTES, por ERES, y eh, se han registrado 485.365 accidentes con baja, de los cuales 428.474 se han producido en jornada laboral, es decir, las personas lo la han sufrido en su, puesto, en su puesto de trabajo, y 59.891 personas han sufrido un accidente y ni es decir, cuando iban o cuando volvían a su puesto, a su puesto de trabajo. Y 708 personas eh, no han vuelto a sus casas, salieron un día a trabajar y, y, y, no, y no han vuelto. Eh, la comparativa con otros años, para que veáis que el año 2020 siendo un año excepcional ha sido un año significativo con respecto a los accidentes. En 2019, que es un año ordinario, se produjeron 635.227 accidentes con, con baja laboral. Los que han sido en, en jornada laboral, y itinere, y los fallecimientos, 542 en jornada laboral y 153 itineres. Eh, itinere. Sí que queremos también, en estas jornadas, que no nos quedemos con esos números, es decir, ahora también en pandemia... Estamos muy acostumbrados a, a ver, 500 ayer 500 muertos. Eh, hace una semana, eh, 1.200. Y nos quedamos ahí con el número. Decir, no podemos permitir que esos datos nos insensibilicen. Es decir, todas esas personas tienen cara, tienen historia, tienen mujer, tienen hijos, tienen marido, tienen padres. Es, decir, es importante que, que hagamos esa, esa reflexión. Importante también los datos que hemos recopilado del primer trimestre de este año. A marzo... Ya ha habido 84.426 accidentes con baja, con baja laboral y fallecimientos 90 en jornada laboral y 15 en eh, itinere. Si lo trasladamos a la comunidad autónoma con datos recogidos de, de OSALAN, os reflejamos aquí de los últimos años, eh, del 2015 al 2020, todos los accidentes con baja laboral que se han producido en los últimos años, siendo el 2018 y el 2019 los años con mayor número de, de accidentes por, por baja y los accidentes mortales que ha habido en cada, en cada uno de los años. Eh, como vemos en 2020, si hacemos también referencia a lo que hemos visto de, de los datos del Ministerio, es decir, siendo un año excepcional, ha habido 30.202 accidentes con baja laboral. Y 27 vecinos y vecinas nuestros de nuestro municipio, de nuestro barrio, del pueblo de Al lado, de la provincia de Al no han vuelto. 22 hombres y, y 5 mujeres. Y en lo que va de, de año, en este trimestre, ya se han registrado 8.927 y 10 personas, 10 vecinos y vecinas nuestras no, no han vuelto a sus, a sus casas. Eh, lo más significativo de esto es que en este primer trimestre el número de accidentes con baja es importante, es decir, si lo extrapolamos a fin de año y seguimos este ritmo, desgraciadamente nos vamos a encontrar en este intervalo, es decir, en los dos años en los que más accidentes con baja se producen. En esta diapositiva eh, lo que queremos recoger es decir, cuáles son realmente los riesgos que ocasionan el mayor número de accidentes con baja. Y luego contará Roberto que en sillenor prácticamente se aglutinan todos estos, todos estos accidentes, es decir, por proyección todos estos riesgos perdón. por proyección de fragmentos, por manipulación eh, de cargas, por caídas, por exposición a agentes químicos, y en género, como habéis visto, también es una causa importante de accidentes, por golpes, y... Sí destaca el, el tema de las causas psicosociales, es decir, que como es algo que no se ve, pero sí es algo que está incrementándose, aparte de que pueda haber por temas de acoso en el trabajo y demás, sí es cierto que este año 2020, todo lo que llevamos de pandemia, el tema de la fatiga pandémica y demás, está afectando a la salud mental, nos está afectando a todos y a todas en la salud mental. Y eso implica que... Eh, nos afecta tanto en nuestra vida diaria como cuando vamos a nuestro puesto de trabajo y que si no estamos bien eh, personalmente, es decir, eso en nuestro puesto de trabajo afecta e incrementa las posibilidades de que, de que ocurra un accidente. Eh, unos ejemplos, de, como os digo, de vecinos y vecinas nuestras que un día salieron a trabajar y, y no volvieron. Quique, un, un vecino de Portugalete de 43 años, que trabajando en el puerto de Bilbao se precipitó desde una, una rúa y, y falleció. La causa de, de, de cuál fue el accidente, es decir, cuando se cree que algún movimiento ocurrió de la carga, ha hecho que el tra un trabajador como Quique, experimentado y formado en el manejo de la grúa, se, se precipite al, al vacío. Eh, cerquita, en Cizúrquil, en, construcciones metálicas, en una empresa de construcciones metálicas en Cizúrquil. Un vecino del la de 43 años, eh, falleció porque le cayó una, una pieza encima. Eh, otro ejemplo, es decir, un joven de unos 30 años que había sufrido varios traumatismos en sus manos al quedar atrapada la mano en un troquel. Y además, luego Roberto nos va a contar un, un ejemplo de un accidente que sufrieron en, en la empresa. O... Otro caso que se produjo el año pasado, ¿no? Eh, nos tocó más de, más de cerca los que vivimos en la, en la comarca de Logarri, etc. Eh, Oneca, una joven de acá, recién acabado sus estudios de magisterio, que había encontrado empleo en, en Vera Vidasoa, eh, llevaba 15 días trabajando en el centro escolar cuando, cuando falleció en un accidente de tráfico cuando iba al colegio, etc. Una persona joven con toda la vida por delante y que había cumplido sus expectativas de encontrar un puesto de trabajo, pues, pues falleció con 26, con 26 años. ¿no? Entonces, esto es simplemente un ejemplo para que veáis decir que detrás de esos números hay una historia, hay una persona, hay una cara, hay unas vivencias. ¿no? Y, que, y que la prevención, vosotros que estáis a punto de finalizar vuestros estudios y el mercado laboral os espera, eh, empieza por uno mismo y por una misma, es decir, lo más importante es que seamos conscientes de que nosotros, en primera persona, tenemos que cuidarnos para que no ocurra un accidente, un accidente laboral. Está claro que la empresa luego tiene que aportar y poner los medios, pero que parte recae también, también en nosotros. ¿no? Ayer como decía un responsable de prevención de otra empresa, hay que ser egoístas, es decir, la prevención primero, primero nosotros después nuestros compañeros y luego las condiciones de, del trabajo ¿Vale? y ahora vamos a os, os voy a dar paso a, a Jesús para que, para que os cuente esta larga trayectoria de lo que lleva trabajando y peleando con el tema de, de, de, de el reconocimiento de enfermedades profesionales bueno, eh, uh, no, soy Hernani trabajé en una feria que hubo ahí por gozo menor, durante más de 16 años responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreros de Euskadi y en la actualidad portavoz de la Asociación de Víctimas de la guerra porque estoy aceptado. Y antes de seguir, me gustaría insistiros a los jóvenes que a veces la, el tema de la prevención no le deis así demasiada importancia. Bueno, quiero señalar que está estadísticamente comprobado que tenéis tres veces más accidentes que las personas eh, mayores. Y en muchas ocasiones, aunque se trate de culpabilizaros de que sois choriburus, veces locas. lo que ocurre en la mayoría de los casos es el resultado de la precariedad, la falta de información del riesgo, eh, el contrato eventual y querer eh, que os renueven el contrato. Un problema muy gordo. Pero yo no he venido a contaros tanto de accidentes. Y, y es que realmente si pones la... Este cuadro pretende romper un esquema Y es que cuando a una gente le preguntas ¿Cuál es la causa fundamental de accidentes de muertes en el trabajo? Caídas de alturas, atrapamientos, no 52, la Comisión Europea dice el 53 Por cáncer de origen laboral y luego accidentes de tráfico y ni tiene o sea, estamos con un problema gordo, el problema es que la enfermedad laboral ahí frente del accidente de trabajo no es instantáneo te contaminas ahora pero el efecto sale 20, 30 40 años más tarde y eso le contar el caso del compañero a Madariaga Aquí en Donosti, empresario, organizador de conciertos, y falleció por un mesotelioma. Un mesotiríoma, un cáncer de piedra que solo lo produce la mente. Empieza a mirar cómo había sido la Y le costó, para asumir, que había trabajado en Montero, en Vizcaya, en la oficina. Cuando tenía entre 16 y 18 años y bajaba al taller a repartir lo, los partes e las tareas y demás y se utilizaba la mente. es decir llegó a la jubilación se jubiló y al año ¡pum! y una enfermedad que te lleva tristemente en menos de un año entonces hay gente que no tiene suficientemente en cuenta este problema. Yo doy el dato. El Consejo Económico y Social Europeo señala 88.000 muertes en la Unión Europea por el ambiente. Anuales, 88.000. ¿Cuántos nos toca? Unos cuantos miles. yo saco el dato. En 18 años... 6.961 dato de, de estadística instituto de estadística por simplemente por cáncer pleural por cada cáncer pleural hay debates científicos entre 5 y 10 mínimo cánceres de pulmón o Porque estamos hablando de un problema muy serio ¿no? bueno yo quiero insistir que Bien, el amianto se prohibió. Están está, está saliendo y saldrán. A ver si nos toca. Los eh, hacemos de amianto. Pero, insistir, tenemos toneladas y toneladas de amianto instalado por los edificios, por los tejados, las bajantes, en todos los lados y si no se erradica el amianto habrá una nueva oleada no ya por trabajar con el amianto sino por contaminación ambiental del amianto ¿Eh? porque se, su vida útil ha caducado y se está descomponiendo y dicho esto yo quisiera insistir que cuando hablamos de cáncer el árbol de lamiento no nos ocupa el bosque de las sustancias cancerígenas. ¿Qué hay? ¿Okay? Desde los humos diésel a las índices, los humos de soldadura, el hoy el cadmio, etcétera, Los humos de soldadura, por ejemplo. Y la realidad es de que en Europa se está anunciando que en los próximos años va a haber un incremento del 24% de cáncer general y donde más es posible hacer la prevención es en el ámbito laboral en relación a conocer las sustancias y adoptar medidas de prevención pero también quería, quería insistir en un aspecto muy sencillo pasa y es el tema del ruido en concreto, al área que yo dirigí en el sindicato, el año 2005 nos dieron galardón europeo por la mayor epidemia de sorderes profesionales. Y hay miles. Y yo me revelo ver a cantidad de gente que se va a jubilar necesitando audífonos. Porque tiene dificultades de hoy y para comunicarse. Y es fruto del ruido laboral. Y gastarse un jubilado, sus ahorros en audífonos, es un delito. ¿Eh? Un delito. Entonces, la primera cosa que yo quiero decir es que con el ruido, la prevención es posible. Pero hay una contradicción incluso en la ley. Mientras está marcado el riesgo a partir de 80 decibelios para las mujeres embarazadas a partir de 75 pero las medidas preventivas en las empresas se agotan a partir de 85 decibelios y 85 decibelios es casi cuatro veces 80 porque 83 es el doble de 80 y cada tres el doble Logarín. Entonces, cuando las empresas se plantean bajar un decibelio, el decibelio cuesta mucho. Bajar de 85 a 80, la de Dios. Y uno de los problemas que yo planteo es de que, en la mayoría de los casos, los médicos de los servicios de prevención no comunican al personal. Porque esta persona, por ejemplo, que tiene esa audiometría que si queréis mirarlo, con antes de la familia os vais a encontrar así a miles, oye perfectamente. solo tiene una pérdida en frecuentes agudas. Pero si esa persona cobra, y, y es ridículo, los 1800 euros pero que le veces te estás quedando sordo y tienes una sordera profesional ayuda a tomar conciencia para protegerse también desde ese punto de vista. Realmente, claro, pero si yo digo bien, no y es bien. Y pasa de otro, porque cuando se da cuenta que se ha quedado sordo, está ya como una tapia, que necesita audífonos. Y realmente no os podéis imaginar. El problema de que una persona se quede sorda, aparte de los acúfenos y los ruidos que le entran continuamente al oído, eh, el problema para comunicarse. Entonces, de paso, voy a insistir, que mucha gente joven, antes eran los cazadores o los tiros de escopeta, que también los había, pero los que utilizáis continuamente... El duro en los oídos Contus Porque también se está produciendo Muchas cosas de Estas Entonces yo insistí Que es clave Tener en cuenta el tema del ruido Antes en una charla anterior Decía Compañero de Si hemos visto a alguien Trabajando Arreglando el el suelo en una, una cera cortando por la rotaflés inhalando sílice con un ruido muy potente tiene todos los boletos que terminen sordo y con silicosis con enfermedades respiratorias entonces que no podemos dejar de pasar sobre la importancia de las enfermedades profesionales y sobre todo claro cuando uno tiene más de 60 años donde le aparecen todas las goteras pues es más consciente pero cuando con 20, 30 años no le das importancia luego empiezas a pagarlas desde el punto de vista no solo del oído, de las enfermedades respiratorias o de los movimientos repetitivos que nos destrozan en ese terreno. Y yo, insisto, o tomamos en serio la prevención de las enfermedades profesionales o lo pagaremos caro. Porque al final el deterioro de la salud de uno mismo no solo te inhabilita para el trabajo, sino que es causante de muchas más muertes y pérdida de días de trabajo que los propios accidentes de trabajo. Voy aquí, esperando que luego haya alguna pregunta. Pues, sí, sí, vale. pues, eh, Roberto Castaño, como os digo, responsable de prevención de Sidenor, eh, os cuenta cómo, cómo lo gestionan desde, desde la empresa. Lo primero, por hecho, no sé si tenéis conocimiento de lo que es una siderurgia, aparte de la teoría. Visitarlo influye, ayuda muchísimo, verla ¿no? estar ahí. Eh, es un proceso que, por suerte o por desgracia, tenemos todos los riesgos que habéis visto en la transparencia anterior, los tenemos. Porque el proceso tiene esos riesgos. Eh, estamos hablando de las diferentes actividades por los departamentos, áreas, fábricas que tenemos. Hay que controlarlos, hay que gestionarlos, hay que tener control sobre los mismos, pero el proceso en sí mismo tiene un riesgo. El trabajar, asumes que tienes, tienes que tienes un control sobre los riesgos. Es lo mismo que pasar por una acera con un riesgo de te caiga una maceta. El control estará en que cuando se ponen en un balcón se pongan bien, porque el trabajo no tiene culpa. Entonces el control empieza en una empresa, parte de un empresario que tiene que tener control de esos riesgos. Para ello, lo primero es que entendamos un poquito de lo que estamos hablando. Si de no es una planta que todo lo que está en la zona de Europa es la de las delegaciones comerciales y lo que está en el estado tenemos las, una planta pequeña de gestión de chatarras en Azufecta, en Ares, otra de la parte en Sagunto, en Valencia y luego las plantas productivas. Una pequeña en Poliñá, a lo de Barcelona, y el resto, posibilitando pues, una que está en Cantabria en Reynosa, con una laminación, están todas ubicadas aquí en Buscar una pequeña lebutiana de, de 60 trabajadores aproximadamente, eh, otra en Vitoria, capital, eh, de 240, Azcoitia, más cerquita de aquí, con 400 personas, y la grande, la, la que tiene la acería, que es, la, es Basauri, que tiene cerca de 700, más o menos, casi 900 personas, 1.600 personas. ¿Qué supone esto? Una gestión, porque son muchos puestos, diferentes, y que tenemos que analizar. El proceso, eh, vamos a hablar un momento luego de los riesgos en general, porque da para hablar de un impuesto, solamente da para hablar de todos los riesgos que tiene. Pero tenéis que entender una cosa: el proceso parte de chatarra, recuperada, que se funde, llevando la temperatura del acero a 1600 grados, 1650 grados. Y tenemos un horno de, tres, de, de 130 toneladas. Con lo cual, si lo sumas a la cuchara con la que mueves acero, la grúa lleva 210 toneladas. Entendemos el riesgo inherente del propio movimiento. Pero si nos vamos a cualquier otra parte del proceso, la, el paquete más pequeño se nos va a ir a 3 toneladas. Una carga que caiga sobre cualquier persona no da juego. La persona tendrá un accidente mortal. Entonces, el proceso en sí... Eh, para que tengamos claro, es, tenemos una acería y cinco trenes de laminación separados en las diferentes plantas que desde Basauri se, le, se mandan a acero a las plantas y luego los acabados, que es la parte de transformación del proceso. Bueno, esas partes o serían la, la laminación caliente, una línea de acabado para ver un poquito cómo sería y luego los departamentos. Como os he dicho, si queremos hablar de los riesgos, eh, tendríamos que entrar a un sitio, específico un puesto y hablar de ello. Y no daría para el menos, daría para más. Un proceso como el de acería. Tenemos puestos en el parque chatarra que son los que gestionan la chatarra con un riesgo de que atropello, que vienen camiones, descargan, pues lo que tenemos que hacer es trabajar y separar las personas de los vehículos. Luego tienes la acería, tienes un horno, que por mucho que quieras evitarlo tienes que meter chatarra, meter uso de trozos, generar el arco eléctrico, fundir, generar un acero líquido a 1600 grados, controlar ese proceso con un ruido horrible. Ahí no hay 80-85 decibeles. Además, lo que se hace es que la gente no trabaje fuera de cabinas, cabinas Y El 85% de su tiempo, el 90% de su tiempo están dentro de cabinas insonorizadas. Y salen cuando queda, llega la parte de sacar el acero del horno y llevar todo lo demás, se es expuesto expuesto al riesgo. Entonces, la teoría de nosotros, Indicar que el acero que genera así de no es un acero, hay diferentes cosas, pero un gran porcentaje es para la automoción, para todos los elementos que llevan los coches en movimiento, cajas de cambios, siloniales, frenos, etcétera, bielas y más, elementos todos de movimiento. Entonces, un acero que lleva un proceso más, más largo que un acero común aunque el proceso en sí es en la línea, es la misma, y de ahí nos pasamos a la laminación, que la laminación lo que hace es transformar ese material que sale de que son palanquillas, son barras cuadradas o rectangulares de ciertos perfiles, para la laminación se calienta en unos 1 de gas y en consecuencia luego se lamina para transformarlo en caliente, porque principalmente de lo que hacemos son barras de de diferentes diámetros, de 8, un diámetro de milímetro 8, a barras de 300 en función de cada teléfono. Claro. no hay gas, alertamiento de riesgo de incendio habrá riesgo de explosión riesgo de acumulación de gases en diferentes sitios que pueden generar una asfixia todo este tipo de situación hace que tengamos que controlar todos los riesgos del decálogo de 30 que se dice que existen en 30 riesgos menos igual el ataque por animales si no se nos mete algún animal en la fábrica espero que, que no pues podríamos decir que tenemos todo entonces lo que hay que hacer es controlar. Y luego viene acabado, el proceso en frío. Llega el material laminado, y después un tratamiento térmico, ¿qué le toca? Acabarlo, enderezarlo, tornearlo, en lo que te pide el cliente. ¿Problema? Mucha manipulación. Cuando hay manipulación, ¿cuál es el accidente tipo? De corté manos. Pero el accidente, pues, lo suelo aquí muchas veces, cuando hay un accidente en un dedo, la diferencia entre... Una, un golpe, una, una fractura o una amputación uh -huh. es la fuerza, no tiene más. Uh -huh. Y en las cosas con las que trabajan con nosotros, podemos decir que hay barras que pesan tonelada y media, por ejemplo, un paquete que pesa tres toneladas, si rueda una barra y tú estás en medio, ¿qué puede pasar? Si tienes algo detrás, pues las manos no la dejas ahí. Pues, Logística es el área con menos movimiento de tareas, lo que se evita es a mover material de un sitio almacenado a otro llega desde el acabado, lo almacenan de ahí va el camión ¿qué ocurre si se cae una carga y tú estás debajo? No. pues se he dicho antes el casco no vale para nada en sus casos, ¿eh? hablamos de mínimo tres toneladas de paquete pues bueno. y por último, mantenimiento mantenimiento es el área más, más problemática no por ellos, ¿eh? faltaría más les quiero muchísimo ya el equipo de mantenimiento porque es que tienen las tareas más movidas, diferentes. No son rutina. Hoy surge una avería aquí, mañana allí. Cuando andan manteniendo preventivo es rutina, porque saben lo que tienen que ir a cambiar, a arreglar, mantener. Pero cuando hay averías, tienen que ir y ver. Entonces, nosotros tenemos prohibido actuar sin pensar, sin escribir, sin valorar los riesgos, parar, a pensar. Oye, que son 10 minutos más de parada, muy bien, a pensar. Que el actuar de forma directa te olvidas de algo y uno se puede quedar. Pues para nosotros es importantísimo, ¿no? No entramos al cabo de los riesgos porque es que existen todos. Entonces, desde un punto de vista preventivo, lo hemos discutido un poquito antes en la otra charla, nosotros tenemos claro que para trabajar en la prevención no puede ser, digo a lo claro, que sería el sí, sistema de prevención, no es una función de responsable de prevención. No es hacer prevención, de mantener todo el sistema, sí. Tener la documentación al día, sí. Ayudar e implantar medidas, sí, pero los que saben de esto son los propios operarios, tienen que ser los propios operarios y los propios mandos que están en la ellos. Porque si hoy yo estoy aquí y depende de mí la prevención, la llevamos por ir la fábrica ahora mismo. Y mañana, sábado, ni os cuento, ¿no? Porque yo no pienso ir a trabajar mañana. Y con esa idea lo que tienes que tener es se va integrar por un motivo. Porque los accidentes cuando se van a producir se van a producir por varios factores. Entonces, tienes que conseguir? Que haya una intervención. Primero, las condiciones de las instalaciones tienen que estar correctas, o en la medida posible correctas. Y si por lo que sea fallan, el tiempo hace que las cosas se averían un coche que te deja tirado en la carretera, aunque le hagas el mantenimiento cada tanto, que lo puedas detectar. ¿Cómo? Con revisiones, reparaciones, arreglos, pero los detectas. ¿Quién debe detectar esos problemas? Todos. de prevención. ¿supir? Pero un mando también, un operario también, tiene que comunicarnos todas estas situaciones que pueden potencialmente generar un riesgo. Y por último, la actitud de los operarios. Yo no voy tocando material cuando salgo al taller, entonces que yo me accidente en las manos es complicado. Si un operario que está en la máquina, que hay un problema y no avisa, y va, lo ayudo, va, lo ayudo. El no avisar, no, habiéndolo detectado, puede generar que tal que el plano sea un dedo roto ha su comportamiento, pero si hubiera avisado, se programa el mantenimiento, se arreglando y se abre. Lleva un ejemplo fácil. Grúas, logística y un operario. Si tenemos un material y lo tenemos que mover, si la grúa está perfecto y los cables están perfectos, y las cadenas están perfectas, nunca se caerá. Después de 10 años de trabajo, pues empiezas a sufrir. Y sustituyes cadenas y cambias cables y embrasas, porque cada vez no, puede haber una avería. Si esa avería hace que el freno falle y la carga, y la carga se cae el sistema y participa todo el mundo, lo habremos detectado y evitaremos que ocurra. Pero aún si falla la grúa y no lo somos capaces de detectar, si la persona que lleva la grúa está a sus 3-5 metros de distancia, pues será un paquete de suelo. que no pasa nada. Analizaremos para que no se repita, repita, pero tengo un trabajador que lo ha hecho perfectamente y no se ha jugado la vida. Y yo recuerdo, hace 15 años había muchos que casi llevaban la mano en el paquete vas con el mando de la grúa y casi vas acompañando, que no le haces nada, a tres toneladas tú no la mueves, ¿eh? no creamos que, que aquí Superman es poco y ahora la gente pues, trabajar, trabajar, hablar ellos son los primeros, en que hace la tarea en darse cuenta de eso, Entonces, por eso para nosotros es primordial que todo esto quede integrado y que todo el mundo participe para ello, nosotros hay ocho cosas que consideramos muy críticas porque se suele fallar una vez, no se fallan más. Son alturas, la convivencia de personas y vehículos, trabajos cerca de trenes, el acero líquido, cualquier equipo móvil, las dudas y el bloqueo de energía. Si se produce un accidente donde interviene alguno de todas estas cosas, por lo general el accidente es potencialmente una persona muerta. En altura, si una persona se cae, no rebota. Por lo general se mata. El que no se mata tiene mucha suerte, hay que decirlo así de claro. En un espacio confinado, si hay un gas y no lo mides, no lo controlas, no lo analitas antes de acceder y no marcas el cómo se accede con su permiso de trabajo, que haciéndolo bien, si baja uno si, y, y hay un gas, perdemos una persona. Entonces todo bien. por ejemplo, Parque Chatarra, conviven cientos de camiones que van directos diariamente a descargar chatarra con clasificadores de Parque Chatarra nuestro Entonces tenemos que separar a las partes cada uno tiene su zona, deja que de ver, ningún camino se mueve mientras el, el clasificador le dice que en su día había más libertad, no, no, ahora está todo para evitar que haya una convivencia sustos, al final el día que no cumplimos todo perfectamente, llegan los y estos ocho riesgos son vitales, Uno que el energía, que trabajar en una máquina donde no has analizado, no has quitado todas las energías y accedes y pones algo en marcha o tocas, puedes dejar un de vender. veremos luego un ejemplo entonces, nosotros llevamos ya muchos años trabajando en eso, pero nosotros empezamos con el sistema real, empezamos en 2006, implantamos parte del sistema y, sobre todo, empezamos a trabajar, esto es una métrica comparativa, empezamos a trabajar condiciones, mejora continua de las instalaciones. Detectar los problemas que se producen en el taller conlleva al reglo de instalaciones. Y pasado cuatro o cinco años de trabajo empezamos a gestionar a las personas, para que ellos participen. No puedes, hacer, no puedes hacer nada a cambiar una persona, salvo hablar y que se den cuenta de que, el que va a volver con un dedo menos a casa es él. El. el que igual no vuelve es él. Entonces, trabajando eso consigues muchísimo. Así consigues participación, consigues que para nuestra organización, empezando por el, el último operario que ha entrado, la seguridad sea el valor principal de la, de la organización. Entonces, estamos muy contentos y lo que hace eso es que estés ahí abajo, que tengas muy poquitos accidentes y, sobre todo, que sean de muy baja duración. Es lo que te que darse un martillazo en un dedo en una tarea hay que evitarlo, hay que buscar fórmulas para que no se dé. Pero en esos casos suele ser un dedo roto mucho. Y en otros vais a ver luego un ejemplo. ¿no? Entonces lo que buscamos nosotros con todo esto es entender esta, esta función. Históricamente siempre se ha trabajado de una manera. Yo, si este no es mi problema y paso por aquí, la silla no la he traído yo, a mí que me importa. Pues la dejo ahí. Pero no, si sabemos cuál es su sitio y está mal colocada y la aprovechamos, pues pasamos de dejar un riesgo hasta que alguien se tropieza y se cae, a realmente que uno actúe y lo corrija. Por la fase del medio es pasar que alguien viene y te dice, ¡tú, tú! ¡Recoge esto! Tenemos que tratar de llegar a estar en un nivel donde salga de cada uno, dejar las cosas bien ordenadas para, en este, en este ámbito donde los riesgos son muy controlados, hacer bien las cosas. Y llegar el momento que encima que haces esto pondríamos un cartel avisando, cierta. Digamos, 12, casi 12 años trabajando en esto. Si me preguntas, ¿dónde estáis vosotros como organización? Pues... No, aquí no, pero ahí depende qué zonas o qué plantas o qué... Pues muy aquí, y hay otras zonas aquí. Por ejemplo, la planta. de se llegó al punto de que no tenemos jefes en la planta. Los operarios en su puesto trabajan a relevos sin un jefe que esté encima de ellos. Con lo cual, cuando pasa algo, lo gestionan, lo tal, o lo analizan con los compañeros y toman la decisión de a, B o pues esperar al día siguiente a que llegue el responsable. Estamos muy cerca de aquí. ¿Por qué? Porque creemos que el que más sabe del puesto es el propio operario. El que más tiene que ayudarnos a mejorar es el propio operario. Y las cosas que proponen, pues integrarlas en el día a día. Pues bueno, estamos en ese aspecto, estamos contentos y no queremos seguir trabajando en esta línea. Dicho eso, nos vamos a un caso en el que fallamos. Un punto importantísimo nosotros eh, que debemos tener claro ah, No buscamos responsabilidades cuando hay un caso como el que vamos a ver a continuación, lo que buscamos es qué ha fallado y cómo podemos mejorar qué, qué puedo hacer para evitar Pero, a ver, eh, ¿Por qué se produce esta piedra? Esa es la simulación, ¿eh? No lo cogimos eh, directo del accidente muchas cosas no, no pasan entonces, tenemos una persona que resulta atrapada en este dedo por ese engranaje que ven. Estamos hablando de una situación de mucha suerte. ¿Haber tenido un atrapamiento? No, porque se quedó ahí. Porque es todo lo que pasó, que pues podría haber sido potencialmente mayor. Al final, en una colocación de un bulón que tiene que entrar hasta el punto final, que da el paso de corriente, cuando entra, genera el movimiento del engranaje. Y tuvo la suerte que cuando lo metió, el engranaje empezó a moverse, pero entró y salió. Si se hubiera quedado dentro, hubiera seguido girando el engranaje y ese dedo que está ahí, eso entra. Si casca y rompe el guante, pierde cuatro dedos. Si el guante se queda enganchado, va a lograr para adentro. Es así, ¿eh? Entonces, ¿qué tuvo el chaval? Dos puntitos. De esos de grapa, de esos que le pone así Entonces... ¿Eso qué es? Mucha suerte. Eh, cuando analizamos el accidente, hay un fallo claro del trabajador, por hacerlo, porque anuló una seguridad o un pulsador para poder hacerlo y ¿no? no andar yendo, viniendo, yendo, viniendo, pero tenían un problema de ajuste de las alturas para poder hacerlo bien a la primera. No había comido nada, no se había detectado, por lo cual se si puede mejorar la instalación, se podía haber detectado y su actuación no fue correcta. Y volvemos a lo mismo que lo dicho antes Siempre se van a dar las tres situaciones Que se pueden trabajar Y en este caso pues Es un caso de accidente clarísimo Que se puede dar En algo que creíamos es una situación joder que no puede pasar en la vida mira Pues bueno Complementar un poquito Lo que ha dicho Jesús Nosotros trabajamos para evitar los accidentes Pero pues tenemos que trabajar también en los accidentes futuros Que son las enfermedades profesionales pues, Intentamos eh, con nuestro plan, eh, la planificación de actividades preventivas medir todos los componentes eh, clínicos que se pueden tener, valorar qué medidas son necesarias que pues lo mismo que se ha hecho con el COVID al final dotar de mascarillas para proteger a la gente en situación como esta pues para los que utilizan soldadura, pues tendrán equipos autónomos con respiración específica para ellos te gastas dinero pero pues sabes que su salud a largo plazo va a estar protegida. entonces día a día esto cambia porque cada día aparece un producto que baja en la cantidad y hay que tomar decisiones pero las, el uso de ciertas medidas de protección son necesarias. Yo en el año 2000, cuando entré, con perdón, ver a dos trabajadores, ya no iba a decir uno o tres, cinco, con tampones era hasta difícil. No eran ni la mitad de buenos de lo que son ahora, ni cómodos, ni nada. Tienes, y Había dos modelos, ahora tienes veinte en la fábrica. Porque con los años la tecnología ha avanzado y para mí Ahora es raro, hay mucha gente, que es raro ver a alguien que no los lleve. Y no porque se lo llevamos porque van concienciando, esa labor de estar encima es súper importante. Entonces hay que trabajar. Porque esas enfermedades no, no van a salir ahora. Y no podemos estar en el 2050 con este pedazo que ha dicho. Y todos hemos trabajado. El ejemplo lo que ha dicho lo que he puesto en la lo anterior, lo he dicho yo. ¿Cuántos habéis ido por la calle? Habéis visto a alguien arreglando una cera, que es lo más normal del mundo. Si no solo vas a ir mañana. De hecho, para venir aquí, el jefe se me ha decidido dos veces por una obra que hay ahí. Ahí atrás y tengo que usar la calle. ¿Cómo cortan las baldosas? ¿Cómo cortan los bloques que hacen el perfil de la acera? Una radial. Ahora llevas mascarilla porque el covid obliga. Pero que nos es pues la mascarilla. Esta no es mascarilla para cortar, ¿eh? Esta no filtra eh, la sílice, para nada. Es usar una común completa. ¿Y tapones? Porque muchas veces lo vais a notar igual, no os fijáis. Porque si no, de si nos fijamos por defecto. Pero lo vais a fijar por la nube de polvo que os viene, o no sé qué... Pues, él es el que está encima. Entonces, pues, potencial de tener enfermedad en si sí no tiene los medios, que se sigue cortando en seco la gran mayoría de veces. Ver ya uno que corta el número para evitar el polvo, pues se así. Las empresas grandes, por suerte, igual por, por historia, por, por la evolución, por presión, por lo que queráis, porque el liderazgo cada vez cree un poco más y tira para adelante, esto mejora. El problema es pues que somos el 5-10% de las empresas, las pequeñas, con los medios que tienen, hacen lo que pueden o lo que quieren. Y hay que ayudar y hay que tirar, porque si no, a la larga va a haber más accidentes y más dañados. No tengo... Por vuestra parte, preguntas, comentarios. Yo tengo una, que, es que habías comentado antes que les costaba mucho a las empresas bajar un decibelio. Y cuáles son los métodos que utilizan o que intentan mejorar para que causen menos ruido las máquinas y todo lo que utilizan. Bueno, pues mira, como a mí me ha tocado pelear con el ruido, me sale una, una anécdota que me pasó en una empresa. Una empresa de vizcaya, de vidrio, y salían, pues cada segundo casi una copa, un vaso de una cadena y cada una hacía como si diera con un cristal pero claro eran por lo menos 10 cadenas la última ruido era enorme no es que esto no se puede quitar decía, simplemente habéis probado con poner una lámina de corcho donde pega el cristal y se me quedó hostia ¿qué me están diciendo a veces son cosas tan sencillas. Sencillas, y digo, que en eso quien está en el tajo es el que más sabe. Yo voy a decir, eh, yo trabajando en Orbebozo contra una enderezadora pusieron una campana, una caja de la de Dios, a dos, sin hablar con el personal, que a los seis meses la tuvieron que achatarrar. ¿Por qué? Porque no se habían dado cuenta de que cada dos por tres había que levantar la campana para regular no sé qué. Ya, joder, esto, esto es imposible. Ya, hay cosas, y digo, hay que aprovechar el conocimiento del personal. Y yo, puedo decir, en los años 80, trabajando bien en reo y miembro de los comités de seguridad y higiene, la dirección de la empresa en un momento concreto se quedó asombrada. Con los ingenieros analfabetos que tenía, Los ingenieros los que estaban tirando desde el tren de la animación, trabajando bruto, porque tenían una creatividad enorme. Hay que darle ese terreno. Por otro lado, hay conocimientos científicos. Hay cosas sencillas. Digo, y yo cuento pues, la de la, la rotativa de Burgos que estuve, en la que. La máquina sacaba un ruido de la de dios, pero todos estaban en una oficinita. Y muy esporádicamente salían. Se ponía el auricular, iba a la máquina, tocaba dos cosas, y volvía a su oficinita. O sea, si somos capaces de llegar a Marte o mandar un aparato a Marte, ¿cómo no vamos a ser capaces resolucionar y digo y he puesto lo de la empresa de vidrio porque a veces las soluciones son simples y bastante baratas. No quiere decir con eso que en ocasiones no haya que hacer inversiones porque hay una siderurgia ¿eh? y cuando el horno empieza a fundir cuando meten los electrodos aquellos la solución es estar en una cabina industrial. Iguales tienen No lo puedes quitar, eso no, pues no y, y, y, y, más, El problema es que no puedes estar y sonorizo el lugar donde quiero que estés. Y solo sales cuando ya el profesor te cae y vas a sacar que es cuando levanta los dedos. No, vale. si, aún así salen con cascos para... Siempre que un, alguna parte de otro proceso residual, no pero bájate los dientes, te pasa unos 85-90 y ya está y vas con unas orejeras que te baja 20-25 te pasa 60. Pero lo que hay que hacer es uno que no estén fuera en ninguna situación. De hecho, hay probabilidades que algunos que van de paso estén más tiempo moviéndose que un trabajador con el horno en marcha que uno que trabaja Tienes que, hacer, tienes que pensarlo así. Hay mil cosas que se pueden hacer, pero no pensando solo en el ruido. Hay gente que dice que hay puestos de trabajo que tú tienes que estar ocho horas en un puesto, prueba estar ocho horas de pie haciendo algo. Esta zona, el primer día, y si con tu edad lo llevas bien. 20 años después no sientes esto. Entonces, solución. Hay unas, unas suelas de goma que amortiguan mucho el propio peso del pie. Joder, el mismo cuesta en exceso y, y estás evitando lesiones músculosqueléticas a futuro. No se ve en todos los sitios. Nosotros de llevamos años peleando estas horas. Pues, coño, el, el trabajador lo, lo, no lo nota el primer día. El de una semana y que me levanto y no me duele. Pues, son cosas que tienes que andar a la tecnología, lo que sea, y trabajar y trabajar. Y a veces fallas, porque fallas, pues busca otra alternativa. Pero, eh, es no, ¿me suele acordar? Pero, en eh, eh, donde yo trabajaba, la caída de las barras eh, enderezadas, boom, a la cuna, boom ruido con ruido, con eh, el metal con metal sí. hace un ruido terrible. Y eso era continuo. Ahora, el poner sistemas de caída, que no golpe, que, que incluso no caiga sobre el metal, sí. soluciones técnicas hay muchas. Y a veces simples. Sí. Tú dejas caer una barra, pues una mesa a la cuna, estos 80-90 centímetros, está muchísimo poder. Pues puedes unas cadenas, en medio de la está de abajo, después pones unas cadenas que vaya arriba, que va bajando a medida que la barra pueda, que no golpea prácticamente, y el propio peso va haciendo baja, y baja. Y has quitado, ahí sí que bajas 4 o 5 decibelios de golpe. Y el pico, el problema ahí es el pico, de ¡pam!, ese campanazo que, que es molestísimo para los oídos. Pues o sea, a base de modificar la instalación, trabajar, Ya no montas una instalación que no tenga eso para evitarlo. Pero claro, una máquina hace 40 años, pues no la modificas. Los coches que hace 40 años tienen ahí, ¿vale? No. Pero pues hay que trabajar en los hechos viejos o sustituirlos por nuevos y, y así mejoras Yo quería hacer una pregunta, no sé si conocéis. El accidente tuvo en San la resolución que hubo al final del accidente y lo a las familias. A ver, no vas a entrar en eso, pero había un problema real. Había estado anunciado... Que estaban abriendo grietas. Eso es como una empresa que te digan: Oye, ha caído, menos escapada hemos tenido, ha caído un paquete porque se ha roto la cadena o, o la grúa. El cable de la grúa se ha roto. Si a eso no le ha dado otras medidas inmediatas, las catástrofes son inmediatas si sí, el mayor problema de los accidentes son los, los sucesos que no se investigan en última instancia yo voy a decir la cultura de prevención o la asumimos al fondo y además no tiene por qué ser contraria a la productividad de la empresa porque allí donde tienen buenas medidas de prevención la gente trabaja mejor y es más productiva y además no pierdes en, en cosas que ¿alguna cosita más? ya que estéis probados de medio ambiente yo os voy a insistir en la importancia, de que a veces no se valora, pero el problema del ambiente instalado. Es un material que tiene una vida útil de 35 años. Sí, ya, ya, ya, ya. Eh, Están mirando y está delante. Eh, de pues Hasta jardineras, yo creo que hay allí unas jardineras de galita. Y luego. El problema que nos encontramos es con los vertidos encontrados en que piscina. Y eso es pasarle el problema al vecino. Pero, una cosa, es que el amianto es el polvo lo que te hace, o también el simple hecho de que esté ya. El amianto, era... tú si pones aquí una placa de amianto dura, se van a dejar toda tu vida. No no, el problema es que. El tiempo, la lluvia, la, la inclemencia, poco a poco lo puedes gastar y soltando partes. Cuando se seca, puede pasar O la cuando ir. la manipulas. O, y cuando la, la rompes, Mientras esté quieta, el esto también te deja. Vale. Ah. El problema es que, ¿a qué lo quieres ahí. Si sí, con el tiempo alguien puede romperlo, porque está y, y a la larga va a genera una exclusión. ¿Se la baja? Pero no, no tienes por qué tenerla. No? Porque lo que no está garantizado es con qué cantidad acabas cogiendo la enfermedad. Nivel cero. Lo que hay que evitar es tener exposición. ¿Qué seguridad? Hay muchísimos tejados, bajantes y demás que sí, Y edificios públicos que van saliendo de repente hoy. No, ¿eh? no, no son edificios públicos. En las casas construidas en los años 60 a 90, que aquí hubo el boom de la construcción, la mayoría tienen la, incluso las bajantes de aguas pluviales y fecales, tienen de fibrocemento. Claro, si no está debidamente inventariado el albañil o el de la obra que va pim pam, a reparar un bajo o una casa se lo come. Pero eso es un elemento fijo que la reparación había que sustituir y poner nuevo. Pero pastillas de freno, el disco de freno de los ascensores, que subís y bajáis en ellos todos los días, y las tenían andamiento, eso, eso es de fricción. Tanto temprano se va. ahí había un riesgo real. Ya no se monta nada con eso, pero puede quedar alguna, seguro. ¿Seguro? ¿Y no hay alguna forma de gestionar ese ambiente? No, sí. sí, sí el problema no es gestionarlo, hay que pagarlo. Ah. Para que te lo gestione, ahí es donde que Claro, la diferencia es: si tú tienes, que, eh, tienes ambiente en casa y para que te lo retire tienes que contratar a una empresa especializada que viene con sus trajes blancos y tal y encima tiene que eh, los residuos se los tiene que llevar un gestor especializado, eso te sale mucho más caro. Ahora, igual te viene el albañil del pueblo y te dice va, eh, ¡Tranquilo, hombre, que esto es una tontería, esto te lo retiro yo eh, por cuatro reales! ¿Va? Te lo retira y ¿dónde lo va no, no puede ir a vertedero. Pues al río. Al río, al monte, en una en un sitio, un caminito que va por ahí con el coche y ¡crash! ¡Ah! ¿Eso traslada el problema? A otra, a, a otra gente a, y a otras generaciones dónde terminas? ¿Las empresas a dónde llevan el aumento? A ver, hay varias técnicas Hay una técnica de inertizar que es el, ese riesgo Y la otra Pues hay, desde las que llevaban a, a Zaldívar Que tienen que ir en celdas específicas Y demás O en otros centros que en algún sitio han estado llevando A, a, a vertederos Con bastantes medidas de seguridad Y luego, pues Incluso la administración pues, Ha hecho De la CACONSAI eh, vas al barrio de Alza en el mismo Andonosti donde estuvo Tochibélica la empresa que fabricaba Amianto al lado del el, el polideportivo y todo eso está lleno de Amianto que ahora lo único que, de los partidos aquí la empresa digo ahí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí que y ahora han estado tapándolo todo con un plástico, Los que escribíais por ahí lo habréis visto. Claro, taparlo con plástico es solución para ahora, pero de aquí a, a 15 años llega uno que no sabe, ni, y no tiene ni idea y empieza... Y lo voy a decir, eh, no solo lo danza, ¿de cuántas empresas ha habido vertederos? simplemente la cirugía hace hace 30 y 40 años residuos no de la fundición con las mazarotas con lo otro con lo otro vale, pues, si no hay nada más Nada, agradecer a Jesús y a Roberto esta mañana que nos han, que nos han dedicado para contar su, su experiencia y su trayectoria. Eh, una cosita, eh, os voy a pasar un cuestionario para que. Llevamos ya años haciendo este proyecto, pero sí que nos gusta recoger vuestras impresiones, vuestra valoración, porque siempre nos aportamos.